natural de Tara, terra pastor australiano, que por radiografía son cinco, todavía no ha sacado ninguno, Empezó con las contracciones ya hace una hora, pequeñas contracciones y cada vez las contracciones son más seguidas, Ella está nerviosa, es su primera vez, así que vamos a asistir a un parto primerizo con las dificultades que nos podíamos encontrar, esperemos que todo vaya bien. Gracias. Yes. Yeah. Macho azul Mirlo, primer cachorro de la camada de Tara. Y ha salido, o sea, salía de culo, o sea, que eso es lo complicado, ¿no? Que hemos hablado muchas veces que cuando salen de culo se pueden quedar enganchados en la cabeza y, y, y si no saca rápido el cachorro puede fallecer. De hecho, es un problema que es muy común también en, en los chihuahuas, como la. Sí, la raza esa tiene mucha cabeza. En este caso, la verdad que ha ido muy bien y es enorme. Enorme. También tenemos en cuenta que son cinco cachorros, con lo cual deben salir bastante grandecitos. Cuanto menos cachorros, más grandes. También más dificultad a la hora de sacarlos, más siendo primeriza. Pero la verdad que, que siendo el primero, la verdad que ha sido dos empujones. Sí, sí. Influye buena alimentación, la perra está tranquila, eh, una perra sana ahora le ayudaremos un poquito al cachorro sacaremos un poco el cachorro para que no esté muy húmedo y le sacaremos un poquito el líquido Cogemoslo. ahí está muy bien toma Ah, hemos hablado todo líquido que pudiera ir al pulmón y crearle neumonía en menos de 72 horas hay algunos cachorros no es lo habitual pero hay algunos cachorros que le entra líquido en la nariz y si no lo sacas a la hora de la estimulación y demás va al pulmón crea infección neumonía y los problemas eh, pulmonares aparecen antes de las 72 horas de vida vale no quiere quiere la placenta no la quiere pero a mí no la Os explicamos, la, se da la placenta porque lleva mucha proteína, vitamina, eh, aminoácido y demás, que les va muy bien para recuperación de del parto, ya que ya que pierden. Lo que pasa es que cuando son primerizas, algunas no se lo quieren comer. bueno Sí, cogemos una bolsa. Sí, espérate, claro, sí, que voy a coger la bolsa y la febrera. Siguiente cachorro puede venir a partir de unos 15 minutos en adelante. También es cierto que me he encontrado con casos que antes de los 15 minutos lo saquen. Si no queréis perderoslo, quedaros porque vamos a reproducir todo el parto de Taran. Sí. Sí. Ahí tenemos otro. Muy bien. Es verde que todavía. Y si también ha venido.. Ah, uh, oh, no, este de cabeza. Este de cabeza. Tienen ahí las aquí las tijeras. Quieta, quieta, quieta, quieta, quieta. La misma toalla que antes o la otra no. Ya la tenemos aquí. Mira, antes hablo, antes digo las cosas, mira. Me ha salido... No no, no, no, no. Antes hablo, antes digo, digo, 15 minutos y mira, antes. Esta perra es una pasada, nivel de salud increíble. Bueno, la verdad que todos nuestros perros muy bien. Hembra tricolor, negra, hembra negra tricolor. Como siempre os digo, el negro tricolor es un color que siempre está presente. Hola Jesús Macho, eh, azul mirlo, macho ¿Qué tal? ¿Estáis viendo el chat? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Lo estáis viendo bien todo? Ahora ella mismo está sacando la placenta, se la está comiendo, no sé si se la querrá comer, la primera no se la quiero comer, esta parece ser que sí Si sí, es importante que me digáis si la calidad de imagen es correcta, siendo un directo, si el sonido es perfecto. Si lo estáis viendo bien, lo queréis ver desde esta altura, queréis un poquito más cerca, cómo lo veis. Es la primera vez que se come la placenta, con lo cual su primera vez le parecerá un poco raro, pero bueno. Importante que se coma alguna. No te digo todas, pero algunas se tendría que comer. Está aprendiendo a, a cómo comerse la centa. Qué graciosa. Todo perfecto, Jesús. Pablo Dorado, perfecto. ya, sí. JJ, se escucha fenomenal. La calidad es más dependiendo del receptor. Vale. La imagen, bueno, vamos a ver, porque depende también de vuestro, de vuestro wifi. Intentar estar en, con el wifi al máximo. No, no, que hay gente que lo ve bien. Esto ah, también depende vale. es del receptor. O si sea, ah, tiene vale. buena señal de wifi. Qué bonito. ¿Qué Una la hembra. La sí, como la lady y todas esta. Imagen mm. súper bien manchadita. Sí, sí. hasta el momento, como estáis viendo, colas enteras, ¿vale? Cola entera, cola entera, ¿vale? Para que veáis que los australianos, o alguna gente me decía, es que, no, que nacen sin cola. No, nacen con cola. que La gente tiene muchas dudas al respecto, entonces yo lo aclaro, ¿vale? Ya lo podéis ver. Ya se va limpiando constantemente, normal, ¿vale? Tiene aquí uno, y el otro aquí, muy bien. Tranquila. Eso es. o pues va rápido, ¿eh? En 15 minutos está ha sacado dos? Sí, con esta segunda es que ni, ni nos hemos dado cuenta. Ya, ya, ya, ya, no, si es que ha durado, o sea, es que ha sacado los dos en menos de... Genial, José Montero La calidad de la imagen es algo regular, se pixela un poco. Debe ser la wifi. Vale, lo estoy haciendo con el 4G. Este ¿eh? vamos a estar a campeona. No hay Dana. Hola, hola. Estoy en es el camino a Madrid. Por la zona se pierde. Vale, Tania. Porque, bueno, no hay Dana que se coma la placenta. Vale, a ver. Es bueno porque le da nutrientes. Pensar que se quedan muy debilitadas las perras después de haber parido. Pueden pasarse todo un día después entero, incluso dos o tres días. Hay perras que solamente se levantan para, para comer y luego se vuelven a echar. Y a lo mejor al baño van muy poco. Entonces hay que... que coman la placenta es bueno. Pensar que en la placenta es donde se alimentaban los cachorros, está lleno de nutrientes, ácido, ácido eh, grasos, está lleno de aminoácidos, está con vitaminas, proteínas, ¿vale? Entonces es bueno que lo coma la madre para darle un aporte eh, mayor. Cuestas cuáles son a nivel de cuál será el segundo? Macho, hembra y qué color? Quiero oleros. Quédate ahí. Sí. Esta es la... Sí, quédate ahí, quédate ahí. Estamos en directo desde el YouTube, 30 personas okay. conectadas. Y estamos aquí. De momento lleva dos, ¿eh? 15 minutos. Es una crack. Es bueno, una si crack. Así, lo Dentro de una vez? hora y pico ya estamos. O antes. O antes. Nos pasó que va... muy bien. Qué guay. Un azul azulmirro macho y una hembra del color. Hostia. Y grandes, claro. Qué bonito. Claro. Sí, porque no es cinco cachorros, no, lo normal que tengan más, ¿verdad, David? So, a ver, es primeriza y primeriza a veces te pueden dar mucho, como lo normal: 5, 6, 7, que ya son, ¿eh? Para según qué razones, no muchos sí, cachorros. cachorro. Sí, muchísimo. Mira, están aquí hablando: macho azulmirlo el próximo, hembra azulmirlo, macho azulmirlo. Tara campeona, estamos con. Freud, viendo el parto, Dani, hola, Yaiza José Montero, la negra, tricolor, me encanta, me la llevo. Bueno, estáis todos aquí a tope. On fire. Merica, macho azul, Mirlo, Alicia Menéndez, el siguiente negro, tricolor, macho, Rosa María. Mamá, ahora se ve perfecto, dice. Mi madre de trabajo ahí. que yo pensaba que mi madre tenía fiestas, que lleva todas las semanas, es decía que estaba esperando que paría para la perra, la, la chihuahua. Bueno, la chihuahua fue un 6. Sí, súper bonito. ¿sí? Que yo hablé con la Carla, la de Valencia, esa es la que es sí, la, y la de, Chau, de chihuahuas, y me dijo, yo como eso he visto de 6, dos veces que haya escuchado, pero no es lo normal. No, pesa esas dos 2700, pero está dentro de estanda, el chihuahua es entre sí, un kilo y medio sí, y Sí, sí, claro, no, no, o sea, totalmente dentro, no es una perra grande, 2,700, kilos es una perra grande. Pero bien, peque más pequeñito y tal. Y me vinieron de los 6, 4 de culo, pero lo sacó. ¿Qué pasó en el parto anterior? Que venían dos de culo eh, y uno de, de cabeza, pero era una primeriza y eran tres. Eran enormes. Es que eran el doble tío. Y no, claro, es que lo, lo bueno, o sea, lo jodido para las perras es tener pocos cachorros, porque crecen más, crecen mucho dentro y luego cuesta la misma vida sacarlo Cuando tienes un parto múltiple, no antes es mucho más rápido y es más dinámico. Qué grande, sí. el macho, este... ¿eh? Sí, sí. Qué molada. muy limpio madre mía. ¿Qué? ¿Has flipado con el rabiser o qué? Ahora ¿Qué se suena? lo sacaré, no se lo sacaba dentro de... Le he dicho que que ya... le una jala, digo, no, no, no, déjalo en el coche. De hecho, él está más cómodo en el Pero coche. hace calor. Por eso, Porque el coche de tumbadito está mal. Parece bien. un peluche. O sea, te lo pones encima de la cama y sí. el, es un peluche. <risa> oye, es una A ver, chicos, darle like ahí al vídeo para que todo el mundo lo pueda ver. Cuanto más like le deis, a más gente saldrá compartido. ¿Vale? Y si comentáis mucho, también YouTube recomendará el vídeo. Así que gracias por el apoyo. ¡Toma! ¡Toma! Es de David! <risa> Aquí también tenemos que ha venido una amiga, Nuria Vigo que es criadora de chau chau Profesional, es, vamos, una superestrella que vamos a hacer una entrevista hoy más tarde, que lo grabaremos cuando haya acabado el parto, y que nos hablará un poquito sobre la raza, un poquito sobre sus vivencias, nada, ya la veréis. Y que sale esta noche en La Sexta, equipo en, en equipo de investigación sobre eh, los criadores que hacen bien las cosas y después los vende perros, tiendas y la gente que... Eh, estafa por internet ¿Vale? A la hora de vender animales Esta noche en la sexta A las diez y media en equipo de investigación Aquí tenemos a nuestra amiga que hoy saldrá allí Ella por supuesto es la cara buena No es la cara mala, ya sabéis Yo no tengo amigos que sean estafadores ni malos <risa> O por lo menos que yo lo sepa <risa> Bueno, ahí sigue la, la tara Limpiándose y empujando es importante que tengamos a los cachorros amamantando porque estimula a que la perra tenga contracciones, ¿de acuerdo? Entonces se ponen los cachorros y que empiecen a mamar y así sacan el instinto. Sí, sí, sí, se la ha comido. La ha ido sacando ella y se la ha arrancado, ah, sí, sí. No, Dana, fan de mama Rosa, Adri Cris, un rojo tricolor, estaría bien. José Montero, hago mi apuesta, si es roja tri, me saltas la cola y me la llevo yo. <risa> María Luisa Jurado, hola. Y ahí está el apoyo de la Jenny y la Nuria, 100%. Tania Moreno, hay que verlo, ¿sí? Hay que verlo, o el programa de hoy, a la, en la sexta, acordaros, diez y media... Se llama Amores Perros. Va sobre las estafas y sobre la venta no eh, adecuada, no... De perros enfermos. De perros enfermos, de lo que hacen las tiendas de animales. Las mafias, la mafia, mafia. básicamente. Bien, Nuria, el programa de hoy tiene muy buena pinta, ¿no? ¿Qué dura? ¿Una hora? Hora y pico, creo. Hora y pico dura el programa. Según, según me han dicho los del equipo, me dice la que me hizo la entrevista: dice, Nuria, has, es, está siendo un bombazo, o sea, va a ser un bombazo. Dice, y había material para hacer siete programas. Dice, hemos sí. flipado cuando hemos empezado a rascar y a ahondar la, lo que llega a dar esto, la cantidad de. De, de, de, bueno, de, es que tendrían que haber de, más programas hablando sobre la venta de animales sí, y cómo. Han metido presos seis, ¿eh? Seis personas, ¿eh? Seis personas presas que salen hoy en el sí, programa. Sí, los animales, y más tendrían sí, que meter, sí, y más. Gente, por eso, salía pues que los perros se morían en la trastienda, los sacaban en bolsas, y perros que, bueno... Bueno, yo es que, que tengo una clínica veterinaria y yo estoy harta que me venga claro. gente. Es que recordamos, Nuria, ¿vale? Su marido es veterinario. En Cervelló, uno de los mejores de la comarca. Ahora que no podéis salir de la comarca, los que seáis de ahí, pues a ese veterinario tenéis es que ir. <risa> pues sí, sí. Yo, por ejemplo, en mi clínica, cada vez que me viene alguien y me dice que se ha comprado un perro en Gerona, en un macrocentro... De Hablaban de por ahí, ¿no? Por ahí, Bañolas, o por esa zona, ¿no? Sí, en esa ¿no? zona hay creo que un par de ellos, pero luego hay tienda. en Valencia, hay en Alicante, o sea, hay en todos, en muchos sitios, no, no. o sea, es una, como una mafia. Pero ahora están un poquito fastidiados porque no pueden traer perros de, de, de, del este ¿De o de dónde los sacan. Los traen. No, los traen pero, igual. A lo mejor no pueden traer tantos, pero claro, un transportista, los transportistas van cargados y, y bueno, es como contrabando, o sea, te pueden parar, pero la, no tienen por qué okay. parar cuántos, no? ¿cuántos caben en un camión de esos Bien, 200 bueno, a lo mejor no tanto. Si van de sí, Chihuahuas sí. y de perros Hombre, pequeñitos, sí, ¿eh? Si los traen hacinados, 40 perros seguro que caben en un camión No bueno, en un camión, pues vienen en furgonetas normalmente Bueno, furgonetas sin el acondicionamiento y tal sí, y, y Yo y creo, y creo que en el programa ven, ¿eh? Sí, se de para por el y Como para nada eh, Bueno, pues chicos, eh, esta noche, 10 y media en la sexta, ¿vale? Equipo de investigación la realidad sobre los vendeperros ilegales y la realidad sobre los criadores que hacen bien las cosas como Nuria, como nosotros y muchos otros, ¿vale? porque siempre lo que digo apoyo a todos los que están legalizados núcleo zoológico, facturas garantía genética cachorros vacunados, desparasitados con chip, con todo, tenéis que ver los padres, tenéis que ir incluso si podéis a ver al criador, no compréis a través de, de páginas eh, con anuncios que pueden sacar las fotos eh, De cualquier web Yo voy a demostrar que usan fotos De otros para, no, para vender chau, chau Usan fotos de mis perros. Sí, Luria por ejemplo, a nosotros también nos pasó hace años eh, Que utilizaban fotos de nuestros perros para vender Gente y claro Cogía, le mandaba un mensaje y decía Oye, eh, quiero este cachorro y tal Y te decían eh, Mira, te mando, me mandaba fotos de cachorros Que eran míos, ¿sabes? Sí, sí. Y yo le decía, pues estos cachorros están en mi casa, no sé cómo me las va a vender. Y me cogía me bloqueaba. Normalmente estos cachorros están por un precio muy inferior al del mercado. Son cachorros que su suelen venderlos, bueno, suelen poner en la venta en los anuncios 400, 350, 300, 500 euros, ¿vale? Bueno, casi más de la mitad de, me, Menos de lo que... Un no? tercio de lo que puede costar un perro Un tercio de eso, pues es muy llamativo porque hay gente que dice Uy, yo gasto menos un perro tanto, no, pero tanto Otro sí, y al fin y al cabo piensan que son iguales Porque son fotos que no son de verdad Exacto, antes de hacer eso Si económicamente no lo podéis permitir Os vais a la perrera o vais a una perrera que hay mogollón de perros Abandonados eh, Que por 200 euros los rescatáis ¿Vale? Y lo dan esterilizados. Y lo dan esterilizados y todo, ¿de acuerdo? Y ya vacunados y demás. Antes de gastar el dinero, bueno, no gastar, bueno, mandar el dinero, gastarlo en, una, en un fraude, una, tal. o sea, no hay nada ¿eh? que regalen aquí. Oye, no. Y aparte, ¿sabes qué pasa? Que además, o sea, cuando tú compras en estos sitios, fomentas a que esta gente siga intentando ganarse la vida con ello Claro, que, claro, exacto, que sigan estafando a otra gente. Claro, tú estafas, ayudas a que estafen más. A ver, ¿qué voy a ir leyendo aquí un poquito? A ver, Ánimo Tara, no lo perdemos el programa, no hay Dana. Vamos Tara, Antonio Castro. Dani Molina, esta noche ya sabes que ver en la televisión y tanto. Bárbara Antúnez, es una campeona, ánimos pequeña. Eva Ortigosa, unos trillizos tricolor, así me llevo uno. Tania Moreno, qué razón tenéis. Diana, fuerza princesa. Ya, Iza, qué fuerte lo que cuenta Nuria. Lo de las fotos nos pasó con los Bulldogs, una lástima. A Andoni de Luis Martínez, ¿estos meses te esperan más partos? Sí, sí, a partir de dentro de dos meses, porque ya empieza, empezarán a entrar en celo una tras de otra, ¿vale? Vamos a tener alrededor de un, unas ocho camadas este año, ¿vale? Es, estos meses, tal, tal. tal bueno chicos ya somos por más de 30 eh, viendo el vídeo siendo un seguro que más de uno estáis viendo el directo desde vuestro trabajo y, y nada, os lo agradezco de estar aquí apoyando a Tara, apoyándonos a todos Gracias por vuestros likes en el vídeo, gracias por dejar el like y comentar. Podéis compartir en vuestras redes, podéis compartir con vuestras amistades, con quien queráis. Si tenéis cuenta de vuestros perritos, compartir también ahí, para que vengan a ver el directo. Es una cosa muy bonita que yo muestro a todo el mundo, para que veáis la transparencia de nuestro criadero. No nos escondemos y lo mostramos todo, vaya bien o vaya mal. ¿Todo bien? A ver, estoy ahorrando tal. Mira aquí, la Ruby entró en celo al final. A ver, os explico, ¿vale? Ayer fui a un especialista en reproducción, ¿vale? Eh, la perra tiene 16 meses, ¿no? Más o menos, sí, más o menos tendrá sí. 16 meses. No entraba en celo. Un problema de entrónpio vaginal o lo que se llama también infantilismo, ¿vale? Entonces fui con el Ricardo Córdoba. Especialista en reproducción, el mejor que hay en España, que está en Girona, en Casa de la Selva. Y llevaba, llevo un mes y medio con un tratamiento con cavergolina teva que es unos de los pastillas que compras en la farmacia, eh, para provocarle el celo, ya que eh, es la única manera para, para que ella pueda ser fértil. ¿Vale? Porque, por culpa del entrompio vaginal, que es como una vagina, imaginaros, muy, muy, muy, muy pequeñita, como si fuera una uña de pequeña, como metida hacia adentro, ¿vale? Y es un problema eso después para la reproducción, para que pueda sacar cachorros por ahí. Entonces hay que hacerle una subida de estrógenos y la subida de estrógenos vendrá en el momento del celo y el celo lo provocamos con la cavergolina, ¿vale? Está en tratamiento. Eh, hicimos eco y en la eco se vieron unos folículos en la parte de la base de la matriz. De ahí eh, los folículos, que son como, un, como unas bolitas, se van a desprender hacia las paredes de... De la, de la matriz, y entonces provocará el celo, ¿vale? Al principio debería entrar en celo en 10-15 días, vamos a ser confiados, 10-15 días, porque es un tema raro, porque te pasa a mí no me ha pasado en 23 años nunca una cosa así. Pero bueno, siempre hay una primera vez para aprender y después explicaroslo a vosotros cuando haya solucionado el problema, podré explicar a vosotros otro caso más raro de los que me ha pasado. Tengo pendiente de hacer un vídeo de qué es lo que necesitáis cuando llega un cachorro a vuestra casa. Es que voy con mucha faena y ahora no he tenido mucho tiempo, pero tengo previsto hacerlo, ¿vale? Gracias a todos los que estáis dejando like en el vídeo. Muchas gracias. Darle like para que YouTube lo recomiende a todo el mundo. Gracias. Gracias a todos los que estáis compartiendo con vuestras cuentas de Instagram el directo. la información importante que tenéis que saber los ausis eh, son perros que solamente se pueden cruzar colores sólidos con sólidos y sólidos con diluidos ¿de acuerdo? tenemos que tenerlo claro no se pueden cruzar mirlo con mirlo porque tendríamos doble gen merlé y produciríamos sorderas cegueras, problemas neuronales saldrían albinos ojos azules y blancos casi totalmente blancos con algún parche, pequeñito, con problemas motrices, ¿de acuerdo? Entonces, no podéis eh, pensar que si cruzamos mirlo con mirlo, perfecto, vamos a tener todos mirlo. No, es una imprudencia y es un maltrato de cara a la raza, ¿de acuerdo? Son, serán perros, la gran mayoría, no viables. No sabrán mamar. Tendrás que sondarlos, porque son perros como si tuvieran... Eh, Pequeño retraso de aprendizaje, de inteligencia. Y sobre el mes, más o menos, empezarán a aullar en medio de donde estén, porque no ven. Ahí es cuando tú sabrás que los perros son ciegos. Os lo digo, ¿vale? Porque esto es una cosa que tenéis que tener claro. Mirlo con mirlo, prohibido. Es que hay que explicar esas cosas porque después la gente no lo sabe. No, no, claro. Igual que con los mini. Mini Auxis. No, igual, mini Auxis igual. O sea, Exacto. Hay Mini Auxis. Ella ha comprado Mini Auxis. No me voy a poner a criar Mini Auxis. ¿sabes? Se va a poner a criar Mini es que Auxis. Es una mierda preciosa, ¿eh? ¿Cómo sí. se queda de, de altura? 8 o 9 kilos. Es como si fuera una... Oye, no, no. Más, igual. 10 o 12, 12, eh, 12. kilos. Guay. La mitad del drogo es como... El drogo pesaba que que 14, sí. pues imagínate. Es como si, si, miramos, si se quedara mitad, a mitad entre 6 meses, 6, 7, 8 meses. Es como si se quedara con 6, 7, 8 meses. Como 8 si fuera un cachorro. Un cachorro de 6, 7 meses. Exacto, Sí. A ver, lo ideal siempre es coger los ejemplares Minis más pequeños que puedas Pero lo, lo normal es que Se queden casi al límite del estándar máximo Es complicado porque Claro, es una raza que No deja de venir de ellos entonces, ahí Igual de todos los colores como Sí, bien. igual no. ¿En, ¿En América qué se llama? El Pastor Americano, Americano Mini. Miniatura. Mini ¿no? Miniatura, ¿no? Pastor Americano Mini ¿no? Todavía no está reconocido, ¿no? no Por la FCI 11. sale en el grupo 11 No está reconocido se no pueden hacer mal. campeonatos de países, pero que no puede ser internacional. Eh, no puede ser campeón internacional, solamente un país nacional, pero reconocido por FCI. Todavía no está reconocido por FCI. Está en el trámite de reconocimiento. O sea, son títulos que no van al pedigrí. No. ¿Tienen pedigrí los minis? Sí. ¿Pero por el American que en el Club o es no, uno no, aparte? No, es un pedigrí igual. Igual que, por ejemplo, tiene en, en nuestra... Por ejemplo, como en nuestra sinofilia tenemos el Gorrater Valencia, que todavía no está reconocido internacionalmente, pero ya está en plena prueba. Es decir, ellos ya compiten... Eh, ahí tienen su pedigree y todo. Lo que pasa es que sí que es verdad, por ejemplo, en el caso del ratter que es una raza española, hay que hacer un, un reconocimiento de raza antes de empezar a criar. No, en el, no será en el caso del Mini, y ya que el no es una raza que no está en la FCI, pues eh, se hizo, se aprobó hace, antes de la pandemia, pues tal vez hace un, un año antes de la pandemia, se aprobó hacer una, una, un nuevo grupo, ¿vale? que ya o sea, nosotros tenemos hasta el grupo diez, hasta el grupo o sea, 10. hay el grupo 11, y en ese grupo 11, van? están, pues, todos los perros que no están todavía eh, en la FCI. O sea perros, toda, o sea razas todavía por reconocer, sí, ¿no? Por reconocer a nivel internacional. Y a nivel internacional. No internacional. Reconocidas en, vale. su país, en, su, en su país, pero no están reconocidas a nivel internacional. O sea tú puedes coger un mini aussie y ir a Estados y Unidos, a los... Unidos y hacerlo campeón de Estados Unidos. que está, pero bueno el American Kennel Club. Puedes hacer campeón de España y lo puedes hacer campeón de porque lo que no está reconocido internacionalmente pero sí que puedes hacer campeonato del país si internacionalmente cuando dices que no está reconocido internacionalmente es que no puedes hacer campeonato internacional no vale no dar un casito la tara empieza a otras acciones chicos va a sacar otro cachorro atentos todo el mundo no os vayáis porque va a salir el tercero Luri, te veo haciendo directos de Chao Chao y del Mini Aussie. A mí me encantaría. ¿eh? Al principio cuesta, pero después ya te sueltas y ya... Pues Tú te, te, te has sueltado siempre, que te conozco siempre. le encanta el origen del el Mini, ¿sí? que es de Estados Unidos que representa. Sí, se, se ha originado, o sea, viene de los pastores australianos, pero se origina en Estados Unidos. Por ello, la raza se llama pastor eh, eh, miniatura americano. ¿Y que es un cruce de, de ausis originales pequeñitos, cruzados sí. entre ellos, o cómo? Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que es una selección del pastor osealeno pequeño. Pues, o sea, perros que te quedas con 16-15 kilos, cruzarlo entre 16 claro, y 15 kilos. Claro, y bajar Cuando el, le quedan 14 kilos, cruzar el de 14 con el, el, el de 15. El, el, el mini debe tener sí. la misma, exactamente la misma, el mismo tipo que... ...que el pasado australiano. En Estados Unidos todavía se le cortan las colas, ¿no?, lo, a los perros. Sí. Eh, bueno, ahí se deja cortar colas. Bueno, es que ahí cortan... Y no lo van a quitar, el lo de cortar colas. Bueno, por pues ahora no. Ya veremos. Dependiendo que salga el presidente, el animalista que toque el turno. Aquí dentro de poco no vamos a poder ni presentar perros. Porque están... Están mal representa. Bueno, estoy voy diciendo a alguna animalista de que... Que, que, que se maltrataban los perros por sacarlos a competir o no sé qué, que les creabas un estrés y no sé qué. qué? Sí. Yo no veo ningún perro estresado de los míos que voy a competir. Viajamos a todas partes, paseamos por todos los sitios. Hay que el decir, sitio. David, que como en todo, es verdad que a lo mejor hay gente que, que, que le, le da sesiones a los perros de peluquería exageradas. Claro, es una competición, entonces los perros necesitan pues, una preparación y bueno... Lo que, lo que pasa es que decir que sufren, pues no, o sea, el perro, yo supongo que, es que... al final es un compañero del hombre claro. y le gusta estar con él y le gusta al final Carlos Agustín le gusta que lo peine, le gusta. Normalmente Supongo yo que... bueno, oye, cuando me puedo, abro el coche y ya tengo los perros que normalmente compito y están ahí esperando a ver quién se sube. Pero los no míos a... se suben al coche pegando un salto diciendo nos vamos por ahí, venga. no sí. tengo la competición, solamente a lo mejor tengo la furgoneta abierta y ya veo que se ponen ahí, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Claro, es que la gente que no se piensa en nosotros, cogemos el coche, nos vamos al hotel, del hotel a la exposición, tal. nosotros también salimos, cogemos los perros, los sacamos, paramos, cada, cada hora y pico, dos horas eh, se para... Se hace un paseo, se, el perro estresado. El perro vive lo que no, vive, duerme contigo en la cama, en mi caso, por ejemplo. Entonces, claro. Es que no es menos estres, no o sea, el estrés, Y ahora, experiencia que, por ejemplo, una persona se va de vacaciones con su perro, 15 días, con una autocaravana. Al final es prácticamente lo mismo, lo único que nosotros le metemos sí, la competición. Sí, efectivamente. Sí. ¿Y la competición cuánto dura un perro dentro de un ring? Realmente, si es un rin pequeño, pues en 15-20 minutos está fuera, pero se está viendo con otros perros, se miran otros perros, lo tienes peinado, lo tienes cicalado, eso sí, las condiciones son óptimas, porque siempre estamos cada semana vayendo los perros y teniendo los perfectos. se, nota, o sea, si se explicas, nota, ya sabes, ¿eh? si estoy compitiendo con el que estoy compitiendo lo sabe rápido porque sé que siempre está en mejor estado de pelo. Claro, porque yo le decía a la gente de que, que porque laves un perro cada semana no es que le vayas a estropear el pelo si no. tú utilizas productos pero buenos problema, alta problema, cosmética. Al contrario, al contrario. Claro que hay mucho mito de que no. Es que si lo das... que no hace daño, bueno, lo lavas... mucho, se pone malo. A mí hay la la gente, lo gente malo que me. Pero es que pega una peste y que lo tengas lleno de hierroña eso es malo. Es que a mí hay gente que me dice David es que a mí me han dicho de que lavar mucho el perro es un problema, ¿no? Claro, si te vas con el champú del Mercadona, de acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Ahora bien, un champú de calidad, que no te vale 3 euros el bote, sino te vale 20 euros, pues la pues cosa cambia. Bien. Y encima concentrado, no diluido en agua. Con lo cual hay más champú, tú pones la cantidad que tal. Son productos súper trabajados, súper probados, y el problema que hay es que mucha gente dice... Mira, David, es que mi perro suelta mucho pelo. ¿Cuántas veces lo lavas? ¿Cuántas veces lo cepillas? Ah, no, yo la última vez hace dos meses. Pues normal que tengas pelo por toda la casa. Claro, ¿Cuándo lo cepillas? No ah, bueno, al principio, cuando era cachorro, no hacía gracia, pero ahora, bueno, como vive fuera y va entrando, no sé qué. Ya, pero tú te estás quejando de que tiene mucha pérdida de pelo. ¿Qué pienso le das? Ah, yo le doy este, el de la marca, vamos a no decir nombre, la marca X. Un pienso de 10 euros, 20 kilos. ¿vale? Pues entre eso, entre que no lo bañas, entre... Que no lo cepillas. cepillas. Y a lo mejor tiene hasta un punto de estrés, que los perros por estrés también pierden pelo, baja de defensa, etc. Pueden ser muchos factores, ahí está la pérdida de pelo. Pero yo un perro de competición... Bueno, lo sabéis vosotras. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, el Kai, el Aussie que tengo ahí para ir a competir no. preparado, ese no le sal, no sacas un pelo ni estirándole. Igual que me pasa a mí con Ramses, es ¿Por, una, ¿Por qué? Cuando... Porque cada semana o sea, se lava, se que cepilla y que todo. Como que hace la, cuando hace la mula, dices, que es que... hostia... Ha hecho, es, no sabes hace mucho porque cuando lo bañas eh, salen eh, sale más pelo, claro. pero normalmente un perro de competición, que se, si tú bañas un perro cepillas regularmente, el pelo que te suelta es mínimo a mí me decían uno, eh, hostia, cómo haces para que el Kai, ¿vale? el macho Aussie que lo tengas siempre con pelo largo, hidratándolo el pelo, tratándolo bien, buenos productos, ácidos grasos, los polvos que le ponemos en la biotina sí. Claro, es que a lo mejor el perro en productos y entre pienso y sí, todo... Llevamos el trabajo. Claro, esto vale 70 euros, lo claro. otro vale otros 15, el pienso otros 70. Sí, sí, sí, es que sí. al final dices, sí, sí. ¿cuánto inviertes en un perro? Hombre, si tú sí, quieres un perro sí. tenerlo perfecto, tienes que invertir. Tienes que invertir. Sí, sí, sí. Ahora, si tú quieres comprarte un perro, pero no tienes dinero para mantenerlo, ¿vale? Hostia, David, ¿y cuánto me cuesta eh, la manutención? Que es una pregunta típica que hay. ¿Cuánto me cuesta la manutención de un perro? Bueno, esto es, depende. depende. Depende de, de muchos factores. Claro. Claro. Vale, hombre, si te haces el burro y lo destrozas a nivel articular desde pequeño y le produces una rotura de ligamento porque te vas a la playa y está en pleno crecimiento, pues te costará más porque hay una operación. Eh, si le das un mal pienso y tienes problemas dermatológicos, también tendrás otro problema. Y si encima no tienes un asesoramiento de un buen criador, porque has comprado en una tienda, has comprado un particular, has comprado donde sea, que no, esto es el viento, no. que haya algún problema. X no te van a poder solventar, con lo cual te lo va a gastar todo el veterinario. Es que y veterinarios ahí, realmente el trabajo del criador, el trabajo real del criador no solamente es criar el perro, es la, la posventa postventa lo más importante de un perro, es decir, que una persona que te compre un perro al final obtenga un apoyo de una, de, una, de una persona especializada eso es lo más, porque yo tengo clientes míos que de forma regular me dicen, oye, Nuria, que tienes esto el perro, y ¿a ti qué te parece? Porque confían plenamente y le puedes solventar muchísimas dudas y le puedes hacer ahorrar muchísimo dinero, además. Porque la gente me dice, oye, que le ha salido esto, ¿qué hago? Pues mira, ponle esta pomadita, ponle tal, porque eso se le va a quitar. Entonces, haces también que la gente entienda la raza y que se ahorre muchísimo en, en, hablando de dinero, muchísimo dinero que, O de sustos, ¿no? Que también después hay gente doctora. que le asusta Es decir, que, que lo que a lo mejor Si un criador de élite le cobra Es verdad que a lo mejor el perro es algo más costoso Que en un centro Canino vulgar Pero luego, luego al final lo vas a ganar en, en tranquilidad y en salud del animal claro Es decir, que lo vas a ahorrar Y que no tiene nada que ver un perro con el otro cuando crecen Parecen razas diferentes, claro, okay. eso aparte En mi raza, desde luego el carácter... en tuya, Y en la tuya que te cuento yo que tengo clínica, estoy apta de ver. El otro día un mensaje no un buldo francés. Venían dos, dos buldos francés. Y claro, yo, yo estoy acostumbrada a los buldos francés de, de, de, que yo sí. conozco, que son un encanto. sí Hostia, casi me arranca la mano, tío. Casi me arranca la mano. Y digo, perdona. Dice, no. Digo, perdón ¿de dónde es este perro? No, lo compré allí en Gerona, no sé qué Era ¿no? macrotienda ya Madre mía, pero, eh De Gerona ha gente mucha, eh Hiperagresivo hiper o sea, perro hiper -agresivo. que como raza no le toca ser agresivo Puede ser un poco tímido, puede ser un poquito raro, pero es que te, me plantó cara y dices, por favor, sobre todo no lo toques, no lo toques. Y por lo que casi me arranca la mano, claro. Bueno, y si no, si no voy a tocar. Y yo, no, no, yo fui allí, claro, tío, dos cultores franceses súper monos con los collares Julius a juego, la perrita, un encanto, te viene así. Y cuando me voy a acercar, me hace, no te acerques, no te acerques, y me hace el perro. ¿no? Casi me arranca la mano. ¿Cómo va a la tara? Va empujando. Sí. Es que ha sacado dos muy rápido, entonces puede ser que el otro esté un poco más atrasado. Sí, sí bueno, eso es ya sabemos qué pasa. Y siendo cinco, sí. tampoco tendrá mucho que empujen por Pero ahí. Pero de vez en cuando empuja. Sí, ella va tirando, va tirando. Mm. No vamos a tener problemas eh, con esta perra para parir. Qué va. Es brutal. Yo con los chauchos mejores o los nuevos? no puedo hacer un vídeo en directo porque, son... porque... No, porque la mayoría de las veces es cesárea es sí, no una de las preguntas. Ah, Luego es... cuando me venga alguien detrás, hombre, Yo... podría hacer uno y decir, vaya, se nos ha complicado. <risa> es lo normal. es norma general es necesaria. No, no es norma general, no, pero hay una incidencia bastante alta en los, en los perros, por desgracia, los, los perros seleccionados, eh, que a lo mejor de tipo, o sea. Durante toda tu vida de criador vas haciendo selecciones, seleccionas el tipo, seleccionas, también seleccionas eh, cómo crían los perros, pero a veces todo junto no lo puedes tener. A lo mejor tienes una perra que es una pasada guapísima, pero luego cría bastante, o sea, necesita hacer una cesárea, como por ejemplo le si empezamos pasando a David con una perrita que tiene la, una uva infantil, pues lo normal es que esa perra tenga que ser una cesárea. Entonces, claro, si te, luego la perra a lo mejor es súper bonita y te quedas algo de ahí, pues ya, aunque tengas un perro muy bonito, ya estás también sí, genéticamente, estás trayendo pues perras que a lo mejor no paren bien. Y entonces, bueno, yo ahora tengo unos añitos eh, jodidos, porque he tenido mucha perra por cesárea. Mucha, mucha, mucha cesárea. Quizá ahí también está la selección, cuando hablamos de selección, perras que te paran natural, quedarse sus hijas bueno, ayudaría porcentualmente, pues, ¿no? Por supuesto, pero también, también influye el macho, es decir, por ejemplo... Eh, si, en el caso de Ramsés, por ejemplo... Que tiene ¿no? mucha cabeza, ¿no? Es un perro extraordinario. Era un, eran dos en la camada. Su madre era, es una perra que siempre ha parido con cesárea o mal. Entonces, claro, aunque yo usé con Ramsés una perra súper, a lo mejor son los hijos de Ramsés, para que veáis un poco la genética. No es malo, pero que, que es una cosa que casi imposible. La genética es casi imposible de controlar. Siempre hay algo que se te escapa. Ah. Siempre siempre, te, siempre te tienes que sacrificar algo. O sea, tener un perro 10, que una perra súper 10, top, top, top, y que encima para como churros... Y más temas si son cortitos, cabezones, ¿no? Claro, tienes una perra top, y ya, encima ya sería la hostia que encima te pariera eh, ocho cachorros como si no, que no se entere. Y dices, guau, ahí sí que... Pero es como difícil, ¿no? realmente eh, las perras que paren mejor en mi raza perditas perritas un poquito más largitas a lo mejor que no sean tan pesadas... No, no se cansan tanto a la hora de parir, eh, en fin. Bueno, a ver, eh, estas cosas también estarán en la entrevista, que, que ya, bueno, te mandé lo de las preguntas y todo, sí. que te voy a hacer y tal. Hablaremos un poquito de todo, nos hablarás y, y, bueno, también, sobre todo, que hablaremos de qué se puede hacer para evitar, según qué problemas en la cría del chau chau y tercero, qué debería de cambiar, cómo mejorar, bueno, ya viste, te mandé varias, varias preguntas sí, interesantes. Sí, sí, sí, las mandaste vale que vamos bueno se es que me puso ayer por la noche a escribir como sabía que hoy iba a tener lío aquí bueno es que como os comentaba al principio del vídeo tenemos aquí a Nuria Vigo de los perros de Vigo criadora de chau chau hiper conocida ha representado a España con su perro Ramsés en el Eucanuva World, World Challenger que eso es donde van la representación del mejor perro del año de cada país o sea imaginaros si tiene que ganar y tiene que ser bueno sea, campeón del mundo, campeón de Europa, campeón de... Bueno, no sé, perdí la cuenta. De campeón de campeones. Eh, dicho por mucho, mejor perro de la historia, chao, chao, a nivel europeo. Y no sé si mundial, no sé si se pueda comparar con la línea americana. Aunque él viene de línea americana porque él viene de... ¿Un el, cruce? El, el, el padre es, es de Estados Unidos, de una de las criadoras eh, que, que, que hoy día todavía, todavía trabajan y esa mujer debe tener como 88 años. ¿Lo ¿Hiciste con esperma congelado? Metece esperma congelado. Me hizo con esperma Unidos, congelado, imaginaos. El perro que ganó Westminster, es un perro de ganador de Westminster, campeón americano. Pero lo que realmente eh, fascinó es que era un perro hacía agility. Cuando yeah. un chavo chau agility. Y era yeah. perro de terapia. Entonces Perfecto. eso es lo que me dio para decir. Quiero esto, quiero un perro que sea bonito y que además tenga, tenga, una, tenga una, una aura mental y que sea un perro que es psicológicamente súper equilibrado. Y por ello me traje el estroma de este perro. Y nació el sueño de mi vida. Bueno, a veces me podía haber salido bien o mal. Por suerte me salió bien. Me salió muy bien. Hay un punto de suerte no también en los criadores. A ver, pero la, pero la suerte hay que buscarla también. La suerte, claro que hay un punto de suerte, pero la suerte hay que buscar. Pero te ha pasado a veces que has dicho, este lleva dos días, ha cruzado con el perro del vecino y vaya perrazo le ha salido. Sí, pero... Que después no es continuidad, porque genéticamente no hay continuidad, ¿de acuerdo? Es un perro de la suerte. Bueno, claro, lo normal. David, porque no se ha trabajado el pedigrí, a lo mejor es un pedigrí que, ta... que, que, que no... Yo he visto campeones del mundo, eh, que han sido campeones del mundo, con un pedigrí. Que es que la madre y tenía de un de Jackie, Hijo Hija de Jackie Nuka. Sí. De Jackie de Jackie Genéticamente que... después el perro no ha hecho nada, pero eh, ha sido un perro a nivel de show, de show, brutal. Pero eso pasa una vez cada... Cada mil años. Cada mil años. ¿Sabes lo que pasa, por ejemplo? Estadísticamente, en el tema, por ejemplo, en el caso de Ramses, que es un perro que es casi un 10, ¿vale? ¿Cómo puede él tener un hijo que lo supere? Es que superar un 10 o uno y medio es casi imposible. Lo normal es que de dos siete salga un 9. Eso a mí me ha pasado. Puede salir un 9. No va a salir Pero de dos 9, hostia, cómo sacas. No, a mí me, a mí me ha pasado de, de, de eso. Cuando sacas un perro, por ejemplo, tú conoces a Mazin, campeón de Europa, y de 7, 8 países y tal. Igual a Poppy, que fue una perra que ganó la también. La Poppy una perra que lo ganó todo, top perra del año. Esos perros, el problema que tienes es que después te hace ser... ¿Tan exigente? Eh, que es que te yo, puedes pasar tiempo sin sacar ningún perro al show porque dices... Pues, ¿y, no yo, es la Poppy, no, no es el Muffin, no es no sé qué, no es tan crack. No, no, y es que además, de hecho, no solamente es que además... Es que a mí me llamaba gente para decirme... Eh, David, ¿vas a ir al show de Cantabria o vas a ir al show de, de Francia o no sé qué? Sí, vale, pues yo no inscribo mi perro. Porque sabían que iban a perder. O sea, imagínate qué nivel. Ahí eso me ha pasado solamente no, con dos perros, y luego, ¿eh? luego también, como criadora, también te, te pasa que... Eh, cuando tienes un perro así la gente está tan acostumbrada a ver ese tipo de perro que también cuando los jueces ven a otro perro que a lo mejor tiene una, una, una calidad excepcional lo comparan ya siempre con el ramsés o con el perro que llevaba sabes y tampoco dicen es bonito pero es que como el ramsés o como hay que, hay que ser menos exigente en, en, en ese aspecto porque después dejas correr perros que en condiciones normales serían hiper campeones eh, no, tú te, no, no, es, no, mucho. te es lo que hablamos, ¿no? Que tú después co y dices, este perro en cualquier tiadero sería eh, eh, la espada, el, el, el, el, el mejor. Está perdiendo fuerte ahora, ¿eh? Sí, sí, era el mejor, pero después no sí, lo acabas sí. de. Bueno, también tienes el factor de que. De que sea el momento, porque el perro tiene que nacer en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Sí. Porque a veces, en, en ese año, a lo mejor ha sido un año muy bueno en, a nivel criador y han tenido un montón de perros buenos. Entonces tienes que competir en el mismo río igual con tres perros de una calidad súper. Sí. O sea, y tú dices que de dos perros siete, te puedes salir? Ir? Es lo normal. O de un perro 9, y una pega 6. estamos hablando siempre de, una perra perra seis. de calidad. ¿No? A ver, que cuando hablamos de los números, para entendernos un poco, ¿eh? no estamos invalidando sí, sí. ningún perro sí, a nivel de carácter, no, no, estamos no, no, hablando no, puramente claro, como tirador de te buscar No, morfología un carácter. Show, de los zorro-shows de pajarería que decimos que son. O de un buldo que parezca un boxer con ninguna línea de sangre, ninguna carga genética de ningún tipo más que... Siempre lo mismo, siempre perros que parecen un buldo que parecen boxers de ahí nunca vas a sacar un perro nueve por más que le pongas un campeón. Porque, a ver, el perro... Milagros tampoco. Mira, no tiene agua de Lourdes. Ya, sabes exacto. Pero sí que de dos perros con una genética buena, competitiva que a lo mejor no son dos súper top pero son dos perros que están bien, de ahí, de ahí a lo mejor te dan un perro y dices ¡Hostia! Sí, sí, no, la verdad que, que no es fácil tampoco ser criado. Y a paso, que no haya ningún problema a nivel de salud, porque a veces cruzas perros con buena salud muchas generaciones y al cabo de cinco generaciones te sale un perro con un problema de nacimiento, o no sé qué, ¿sabes? Esas cosas también, es que igual a las personas le pasa, ¿no? Dos personas sanas y sale un hijo con alguna enfermedad. Lo que hay que saber es responder ante estas situaciones para que la gente que se compra un cachorro vea que es alguien Lo que pasa es que, bueno eh, hay que saber y también hay que saber cuando una persona compra un perro el criador no es responsable siempre de todo yo que sé hay veces que eh, compras un perro tienes un perro y este es un perro que oh, pues es, es delicadillo a lo mejor pues cuando come algo que no le va muy bien pues a lo mejor le sienta mal. Una alergia, no por ejemplo que sale el salpicos al pollo. Por ejemplo o sea, no es por no es por des, por desgracia o sea los criadores no podemos tampoco garantizar que un perro, no sé, o sea, yo puedes decir, bueno, un cachorro tiene dos meses y aparentemente está bien, es un perro sano, los padres son perros sanos, pero tampoco no puedes, no puedes garantizar que el, toda, que el, que el perrito eh, se muera de mayor, de viejito, de 15 años y que no tenga ningún problema. Eh, todos querríamos firmar eso. lo a 50 años. Por eso, todo, yo querría firmar eso siempre, pero por desgracia sí, no... Me no. Porque yo siempre doy unas directrices, que coma esto, Hombre, esto, que algo... esto, sí, esta cama así, esto no, esto sí, esto no. Después la gente en su casa, sí, con sí, su sí. perro, que haga lo que le dé la gana. Gente que sigue los consejos, gente que coge otro, otras cosas, o que le han dicho que lo ha leído de internet, lo ha dicho el veterinario, eh, después a veces te vienen con esos problemas, ¿no? Hostia, pero pues, yo te dije así, ¿por qué lo hiciste de asa? Y bueno, ya eh, me dije... Sí, vamos a salir ya, ¿eh? Chicos, atención, ¿eh? Ya sale, ya sale. Ya está sale, ya, ya, ya sale. Está, ya está saliendo, ya está saliendo. Ya sale, ya sale, sale, sale, sale. sale Ahí está fuerza. ¿Le dejas comer la placenta? Sí, a espera, a ver, sí. Yo le dejo dos, nada más, normalmente. La primera no se la ha comido, la ha chupado un poco y la, la ha tirado david Y la segunda, mientras salía el cachorro, se la iba a comer. Muy bien. ¿Tienes una pizza? Sí, ahora tengo una pizza. Muy bien, todo fuera. Muy bien, tal. ¿Qué es? Mirlo. ¡Ay, ¡Oh, un mirlo! Es, es, es, es. ¡Qué gordos, tío! Sí, es, es, ¡Madre sí. mía, qué barriga! Buen sí, pienso, sí. eso, por salir. <risa> un <es la> <risa> macho. Macho, espérate. Era un macho, ¿no? Sí. Y está aquí. A la hora de, cordar, de cortar el colón. Mm, hay, hay una medida que sí o sí se tiene que dejar. Un par de deditos hay que dejarle. No hay que dejarle mucho porque si no la agarra sería ña, ña, ña, ña, ña y puede llegar a sacarle hasta el intestino. ¿eh? Pero sí, igual un dedito, dedito y medio, como lo ha hecho no. la David, ya estaría bien. Qué bonito, es como tú. Oh. A ver, nada, bueno, si tú no te estás limpiando ya me la encargo yo. Sí, sale más o menos como yo. El pelo blanco con la manos de la cabeza. Es preciosa esta perla. Es Qué es preciosa, ¿eh? Esta viene luego. Eh, es de aquí. Sí, es aquí, pero viene también. Su madre, con el, demonio, el demonio... Su madre es la... Eh, no, Ayla, que es hija de de Aina. O sea, la madre, la madre y el padre de esta perra son de gente que yo le he vendido cachorros. Ah, vale. ¿Vale? Y bueno, por supuesto. La, los abuelos de la camada, o sea, abuelos, los bisabuelos, ah, no. pues, bisabuela de la Robin, la Aina. Eh, viene también de Ludovic, sí, que viene del campeón del mundo, de Magnum. Venga, ya está, ahí lo tienes. Los dos machos son enormes. Estos ya están medio criados. Ya. ya que tengas aquí todo bien. Todo bien. Mira, aquí, dale ahí. Son súper grandes. Bueno, aquí tenemos macho... Azul Mirlo. El segundo que nace. De momento tenemos dos machos y una hembra. Que salgan... A ver, los dos siguientes sanos y ya el color me es igual, aunque vosotros tendréis preferencias dejar aquí cuál es el color que queréis que salga en el próximo cachorro. Tiene hasta la misma mancha marrón de la cara en la cara. Es que el, el, ¿El cruce, ¿sabes quién es? El padre es el Yeti, que es hermano de, del Kai, es un negro tricolor. Sí, sí, sí. El Yeti tuvo dos camadas, una que la tuvo con la Kiki, uh -huh. ¿vale? Que fueron nueve. Vale. Y cuatro, cuatro, siete. No, bueno, pues fueron nueve. Creo que fueron nueve. Nueve. Y esta es su segunda camada. Así que es cierto que es una primeriza la Kitty y había sido mamá. Entonces representa que estos son como hermanos de los hijos de la Kitty. De diferente camada, más o menos. Eh... O se tocan algo entre ellos. Sí, sí el padre. padre es el mismo. Son hermanos. Son hermanos. Es que heavy. Es que tienen vale. hasta las mismas manchas está, que eh. Sí, hay te que tener cuidado cuando... la... la, la, la... Sí, te he yo una... Mira, dame eso de ahí. La tijera esa. Stay, stay. Stay. stay. Por si acaso. Córtale ese trocito, ¿eh? Córtale ese trocito que le no sale. Eso representa que lo coges así y que haces. Para evitar que y sangre. sangre ¿eh? bueno. Me corta ese poquito. Voy a caer un trozo. Aquí. Que no vea la gente. Eso ya está. Vale, dejaremos esto para que no salga o está un poquito corto, por si acaso, ¿eh? Un poquito, a... esto de unos minutos. Ahora os iré leyendo, ¿eh? Que estáis escribiendo mucho, seguir escribiendo, escribiendo, que luego os leo a todos. Pues nada, ya llevamos dos machos azul mirlo y una hembra negro tricolor. Es precioso. Y, el... y las máscaras brutales, ¿eh? Sí. O sea, y el blanco, las manchas, es que tiene o sea, la espectacular. Misma mancha. Espectacular. espectacular. Y es que fui a buscar a ese macho y es que sabía que reproduciría bien con esta ese... perra. Lo sabía. Ese macho también es que es brutal. Lo espectacular, sabía. Eh, el macho sí, no, ese. el yeti. El yeti es brutal. Bueno chicos, otra cola entera, ¿Vale? Tres y unas de aquí la Apuesta por las colas Largas Dentro de lo que cabe Alguna puede salir medio larga eh, Pero no pasa nada ¿Vale? No pasa nada pero ¿No crees que salga alguno? ¿Eh? No. no Yo llevo Criando 15 años Y a mí no me ha salido ni uno El sí, otro día sí. me, dijeron, me dijeron No, es que me ha dicho... Una criadora de que, claro, de ocho cachorros, ocho le han salido sin cola. Y... Se le ha caído. Se le ha caído la ocho cachorro, ocho no, no, cola. Ocho cachorros, ocho sin cola. hombre, por favor. O pues han tenido ocho accidentes. Ocho accidentes. Como llevan algunos, como llevan algunos, pero es que ¿Pero qué más, qué más da que te tengan cola o que no tengas que si es perfecto personas... No le da le, le da cosa decir que la han cortado, oh, ya está, porque bueno, como es ilegal cortar colas. Pero, joder, no las cortes, ¿qué más da? Pero claro. pues es que además la cola de porque la Porque hay gente, mira, yo he escuchado gente, gente que dice. Yo he escuchado gente que dice, no me gusta el AUSI con cola. Pues Criadores no. me lo han dicho. Pues yo no, Ay, no Y te ¿vale? no sé, lo dicen de los de muchos, no me gusta el y, con me cola, dicho, bueno. y me han dicho, y me han dicho, yo le sigo cortando, me voy a Francia a cortar. Durar, y otros que se lo cortan ellos mismos. tampoco puedes competir con el perro cortado, ¿eh? Pero... Lo que pasa es que puedes aportar... Puedes aportar... ¿Qué casualidad que tienen los cinco campeones sin cola y todos... O a sea, todos han tenido un accidente. Todos han tenido un accidente, sí. No es que no, tuvo, un accidente... cola tuvo un accidente. No me jodas, cinco han tenido un accidente? accidentes y cinco juegaciones. ¡Cin ya. Ya, ya, es que la peña como es. A ver, chicos, ¿qué os gusta más? ¿Los ausis con cola o sin cola? Quiero vuestros comentarios Comentarlo aquí, ahora os leo a todos eh, Que estoy aquí atendiendo a la perra Y bueno, todos los que estáis esperando, que estoy leyendo aquí, que hay gente que está esperando desde julio, que ahora le ha nacido cachorro, que le llevan casi un año, eh, lleváis toda la vida sin un australiano. Toda una vida. Aquí habrá gente de 30, 40, 50, 60 años, lleváis toda la vida. Si esperaros un año, 6 meses, 8 meses para coger un perro para 15 años es mucho tiempo, mirar para atrás cuánto tiempo habéis estado sin esa raza y habéis podido vivir felizmente. Hoy en día, las prisas no son buenas consejeras más en tema de animales. Porque acabáis... Dónde, acabáis... Volvemos Mi... a lo mismo de vamos a ver la sexta hoy para que vean prisas. Exacto, hoy en la sexta vais a ver la gente que ha ido con prisa lo que le ha pasado. Pero da mucha pena, porque la gente <risa> y... muriéndose luego, llorando, la gente la... La... pasándolo fatal, ¿vale? Eso sí que es verdad, pero bueno, que vamos a ver... Vamos a ver el programa. Yo esta noche, te lo juro, tenía ganas. Digo, si me pare la pepa entre medias, estoy viendo el programa. Porque a las diez y media, en el sofá, nadie... Seis sí. A la sexta, a las diez y media. Quiero ver a mi amiga, ¿eh? que está aquí. La Nuria que sale con el chau chao veréis. La Nuria que va a sacarle esperma para congelar. Eh, con Ricardo Córdoba, especialista en reproducción de Girona. Y os va a mostrar... Sí, exacto. Exacto, que ya me he dicho, Ricard, que después... Que, no, que en verdad, bueno, que hace un poco el tema, pero bueno, que, que lo sepáis, ¿vale? Que esta noche, diez y media, la sexta, tenéis que ver el programa sobre la venta estafa de ah, con perros, con gatos y con lo que sea, cualquier animal. Utilizando... Eh, utilizando vuestros sentimientos, ¿vale? Para aprovecharse de ello. ¿Tienes hambre? ¿Tienes? A ver, 12 y media, tonto. ¿no has desayunado? Sí, sí pero es igual... Ya, ¿Me has desayunado de patatas, jamón? No, ya te he oído en el bar, cabrón, que estabas ahí Sí, sí, póngame, póngame y hablando conmigo <risa> <risa> Claro, no... Pero yo tengo que estar bien para el parto, Eso no, no puede sí, estar con sí, hambre yo entra, Mira, yo entro, mira que estoy bien que estoy usando por pues encima de la perra, me meto en la cocina y arraso... Oiga, la co ¿tú, has visto, ¿Tú has visto el desván de mi madre? Sí Tú te metes ahí tres meses y cuando sales, todavía te falta comida por comerte ¡Ja, <risa> Y sales con 10 kilos más, ¿sabes? ¿Qué, <risa> ¿Qué ha pasado contigo? Madre, tío, madre mía, lo que tiene ahí en el safarech. El safarech. El safarage de tu madre es que, ¿qué esperáis? Que venga Walking Dead y nos encierran aquí tres años, <risa> Yo le he dicho, ese es, que es su búnker Es su, es su búnker de coronavirus Coronavirus, ¿no? bueno claro, Hombre, es que nosotros cuando estábamos confinados, confinados Hacíamos la compra y en tres semanas o un mes nos, casi no salíamos entre la ahí abajo y el congelador que tengo para 500 litros abajo sí. no salíamos no salimos en un mes no salimos y como tengo aquí la finca tres hectáreas con los perros y estábamos criando tan igual yo te lo juro yo el confinamiento no lo sentí no claro yo tampoco porque yo también hacía yo hice... Yo hice... Yo hice... escucha una, una casa, cosa una cosa no digamos eh, la palabra del de esto eh del de esto porque si no me anulan el vídeo vale Os lo digo porque YouTube no quiere que se diga la palabra del virus tal vale, ah, vale. Entonces no se puede decir, podemos decir pandeño podemos tal, pero no el de esto, ¿vale? Vale, hostia, no no no sabía, nunca te ha saber algo nuevo. No puede, pues si dices muchas palabrotas, te anulan el vídeo, bueno te anulan, no te lo, bueno, te, te lo anulan, te lo pueden bloquear, eh, que si sale mucha sangre, eh, por ejemplo, los que salen sangre no te los monetizan, por ejemplo, ¿no? Que, esto para la gente youtubers y todo eso, ¿sabes? Eso por ejemplo... Este es un vídeo simplemente de información. El que salga sangre a mí me da exactamente igual. Incluso como, he hecho, he hecho una, un vídeo de la cesárea. de sangre todo eso. Pero en lo que es imágenes, por ejemplo, políticas eh, de violencia o de sangre o cosas así, yo lo veo bien, ¿eh? Que tal. Bueno, okay. Y según qué cosa, pues no, porque si no estarían todo el día hablando del dichoso eso que ya tenemos en la televisión y en todos los lados. Sí, sí, estamos hartos. ¿eh? No, estamos estamos hartos. hartos. Sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, voy a leeros un poco, ¿vale? Que estoy pasando un poco de vosotros ahora. Ya estaba aquí hablando. A ver, vamos... Mucho, me gusta que habléis mucho. Aprieta de nuevo, super... Dorado, aquí estamos. Vamos, Nuria, ¿tú cuántos años llevas como criadora? ¿Qué año empezaste? La primera camada la hice en el año 94. El año 94. Y nosotros empezamos en el 98. Nuestra primera camada fue en el 99. Estamos hablando aquí que hay más de 60 años de experiencia... ¿De 60 años? ¡Ja! Tío, da... A ver, escúchame una cosa, entre tus años, bueno, dos, 50 años, entre tus años los que llevo yo, si los juntamos, ¿cuánto ah, hacen? ¿Si los juntamos, sí, claro. 23, claro, 24, claro. 23 años, y tú eh, llevas, pues desde el 94, pues eso ya hace... No, no, oh, joder, pues sí que llevas. Como bollón de años, cariño. tengo ya más años que el hilo negro yo. como Claro, son 50 años que podemos hablar aquí de 50.000 cosas que no hayan pasado. De hecho, sí, de, pero de todas, la Nuria está aquí. Siempre, siempre fíjate que, que con todos los años que llevas tú y con los años que llevo yo, todavía cuando nos vemos, yo te cuento cosas que te dicen, hostia. Y él me cuenta cosas que yo digo, hostia. Cosas que a lo sí, sí. mejor aún no que aunque no, es. no, Que nunca lo has experimentado, no, nunca has pensado que esto podías hacer eso. ¿Cómo? Y David, David y yo, pues a veces él me pregunta, ¿ha pasado algo? Que a lo mejor a mí no me ha pasado. O sí, soy al revés. Y la verdad es que es, es, en los perros, bueno, en todo esto siempre siempre aprendes cosas ¿no? cada día aprendiendo cosas. A ver, vamos a seguir aquí, qué bonita Tara, si son cinco parece que sí, son enormes. Arai, Charbarán, Arnedo, muy buenos días, toca ver equipo de investigación, menudo lujazo de conversación. ¿Cómo va el parto? Súper interesante esa conversación. Pablo. A ver, Raquel, qué mona, Dani, Molina, hola. Meraki, ole Satara campeona Raquel, ¿qué otros colores y sexo han salido hasta ahora Hola Tara es una campeona macho azul mirlo, ole mi niño, Pablo por mí que salgan todos machos azul mirlo, a ver si se va cortando la lista bueno, ¿sabes lo que pasa? que si, eh, si también salen hembras no pasa nada, porque hay gente que está en machos y en hembras, ¿vale? entonces si les toca hembras, también salen de machos, ¿eh? la lista, hay gente que está en, la, en los dos sexos Gracias, Pablo Dorado David. Desde julio 2020 llevo esperando ese machito. Pues enhorabuena. Mira, que a nosotros nos pasa igual, Raquel. ¿Qué número estáis ya después de estos dos que han nacido? Los cuartos, ya queda menos. Con cola son mucho más bonitos. Les da el toque y tanto. Con cola siempre, Pablo. No, y Dana, con cola. Sonia Salgado, con cola. Meraki, con cola sin lugar, sin ninguna duda. Pablo, más equilibrados, con cola. Muy bien. Raquel, qué emoción. Pues a ver si tenéis suerte. Merece la pena mil veces la espera. Claro que sí. Clari, con cola. Meraki, a nosotros no nos importa esperar pero hace mucha ilusión ver que se acerca el momento que nazca el nuestro. La verdad que sí, que es algo inexplicable, ¿no? El sentir que cada vez estás más cerca y que ya queda poco. Nuria Fernández, yo tengo un, un azul mirlo de tres yunas ya con cinco años. Vale la pena, la espera, os lo aseguro. Muchas gracias, Nuria. No, mira, aquí ya sabes, Es que viene gente que ya tiene perros nuestros y se meten en los directos y tal y cual. Claro, la gente está comentando, yo llevo desde julio, yo llevo desde julio. Julio, porque claro, la lista es muy larga y han salido muchos negros tricolores, eso también ha hecho que, que los afurmilos esperaran un poco más. Y sale aquí la Nuria diciendo, llevo un perro, tengo un perro de tres una desde hace cinco años y estoy encantada, vale la pena esperar. Siempre hay que esperar cuando ves algo que te gusta, esperas. Porque todos los perros no son iguales, todos los criaderos no son iguales. Y no es me tener un perro por tener un perro. Ayer me, coge, me llama una persona y me dice, ¿tienes perro? Y digo, no. Y me dice. Es que no te da igual la raza. Si te da igual la raza te vas no, o a sea, la perrera. La perrera, claro. Está apretando, eh. Vale, está apretando. Y, y además esto fuerte, ¿eh? está apretando, va, va a tenerlo guía, yeah. porque está muy poderosa. Va, ahí va, ahí va, eh. Muy poderosa, que eh. Lo que que no tiene, no tiene, lo está sacando, lo está sacando. Y sí, eso que no está cómo está apretando. Sí. ¡Madre mía! Qué, mar, qué maravilla de perra follando. Bueno, espero que con los miniows te pase lo mismo. Hostia, sí, sí, ¿eh? No, el Ludo me ha dicho que sí. Yo nunca he criado ya te lo diré. Este es grande, ¿eh? Sí, es grande, sí. ¿no? ¡Qué mona! Volve. Ole, ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Venga, chicos! ¡Que ya tenemos otro! Madre mía, esto es un bicho. Cuidado. Cuidado. Espérate, espérate. Dame la tijera. Le vamos al lío. Madre mía, Dios. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Qué grande. Eso. Uf, este que es enorme. ¿eh? Wow, y es más así como más oscuro de cabeza, qué chulo. ¡Uy, qué Ay. Wow, qué bonito! Mira, recordamos que la cara viene de una camada que fueron seis mirlos, No hubo sea, otro color. Fueron seis mirlos De cruce, de negro, tricolor, pero azul vino, Ay. con lo cual ella es muy portadora de azul vino. Claro, porque ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, también en los chauchos con los colores, lo que te comentaba. Uh -huh. Es decir, los colores eh, diluidos, como es el azul, como es el creme, como es el canela, es un recesivo, es decir, tienen que darse que los dos padres lo tengan. Vale. Y puede darse eso de que a lo mejor en una camada de dos perros negros te salgan cremas. Bueno, porque quizá los, abuelos claro, porque es... los dos son recesivos de ese mismo color. Claro. Vale. Ay, Dios mío. Guau, ese es grande, ¿eh? Es enorme. Ese es el padre de todos. O sea, qué guay, a ver si te tendría ahora eso que es pues, un macho podría ser ahora una Ya tenemos otro macho azul Mirlo. ¡Vamos allá! La gente le encanta, le encanta lo directo a la gente, a que os gustan los directos. O dejo de hacer directo ya en YouTube y se acabó todo. Quiero ver ahí cómo apoyáis el vídeo. Ahí, todos. A ver, ¿queréis que siga haciendo vídeos o no? El último <risa> es una ¿Eh, sí? El último. No sé no. El último que se debería, debería de ser una, una hembra. Hostia. Yo creo que será no una hembra el último. Qué bonito, por favor. Yo creo que va a ser un macho el ¿Sí? último. Sí. Montamos tarde. ¿Eh? ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué tiene que ver eso? Los que sale más machos siempre. ¿Así? ¿Qué me quieres quitar? Pues aquí Hay un 50% de posibilidades. <risa> ¡Hombre! Eh, si, si es equitativo debería de ser una hembra. Ah, esto equitativo es que monté con, eh, eh, con progesterona alta. Bueno a ver qué puede pasar, eh. Ojalá que saliera hembra. Ojalá que saliera hembra. Hay muchos machos también, pero que me da igual que salga también macho, porque sé que estáis ahí todos los de los machos que salga otro macho, salga otro sí, macho, sí, pero... que salga que tenga que salir, pero que salga sano ya está. No me importa el color ni el sexo. Este perro ya está criado. Este perro parece que tenga una semana ya. Sí, es verdad, es enorme. Mira, lo voy a enseñar para que veáis. De... Haya... ¿Cuándo llevaba? Sí. sí. Mira, cola entera. Oye, brutal, ¿eh? Tiene aquí una mancha negra súper guapa en el sí, cuello. Ahora os enseñaré cuando acabemos el parto que queda uno más. Os voy a enseñar cachorro por cachorro, ¿vale? No os preocupéis. Ay, David, enséñame la hembra tricolor, enséñame el primero. Ya os lo enseñaré todos, todos, no os preocupéis. No, pues Ojo, eh. esta, esta perra, si tiene más cachorros, si quiera tener más cachorros, te digo yo que. Es, es brutal. Es una no O sea, con cinco que te lo has sacado así de esta manera. Y la primera vez. Y la primera vez, brutal. O sea, ¿sabéis? Cuanto más cachorros, más pequeños. Uh -huh. Al el conducto, el conducto, ya te digo yo, que, que lo tiene súper ancho y súper bien. Yo, por ejemplo, de Tara, el primer día que esperaba que le gustase más, pero ha sido como muy sobrado. Sí, sí. A ver, a ver, a ver, vamos allá. A ver, eh, seguimos leyendo. Clarín, sí, es una ilusión la espera y que nos pongan los partos es ya increíble la sensación Raquel, cuando termine el parto podrás en las historias de Instagram qué colores y sexos han salido Claro que sí, Raquel Kailan7, esto es mejor que los huevos kinder, a ver qué toca <risa> Raquel riéndose eh, Meraki, ole Tania, todos machos Pablo, Dios Raquel, bien Pablo, jaja, riéndose. se bueno, van aquí Cachondeo máximo. Tania, sí. Raquel, nos encantan. Meraki, qué subidón. Clari, claro que sí. Espectacular ese cachorro. Pablo, Bárbara, Dios, David, son enormes. Cailán, madre mía, en un momento del, del 10 al 7. Ole, sigue dándole a los directos. David, eres un grande. Gracias, Kailán. Tania, qué sonido tan guay cuando lloran. Mireia, DS, qué bonito. Jorge... El tercero, ese nos toca a nosotros, pues... Bueno, a ver, ese, ese no es que ha salido el tercero y ese te toca. Hay que después elegir, desde el primero empezar eligiendo y tal. Ha nacido en tres, te toca seguro. Obvio. Es que claro, hay gente que piensa, si sale el tercero es mío, entonces. Ese es el mío. Ese es el mío, no, no. Aquí la gente elegirá cuando tengan sobre el mes y medio, que ya se verá el carácter, la mirada... El colorcito y tal y cual Ahí es cuando la gente podrá elegir ¿Vale? Pero vamos, es que los tres son brutales A ver, que sigo aquí leyendo Bárbara, los saca ya criados Ya te digo Eso es un lujo para un criador Buen pienso ¿Eh? Ya ni lo que decía Pienso ¿Que te acuerdas que iba con la perra parecía, y parecía que te hubiera un poco hambre que le metíamos dos botes de comida? ¡Tres! ¡Métele más! ¡Métele más! ¿Te acuerdas cuando te lo dije? Sí, sí, sí. ¡Por esto! Sí, sí. Porque si no te salen los cachorros delgados. cuesta tirar y se te puede morir alguno. Entonces hay que meterle... Si la perra te pide, ¡métele! ¡Tres botes! ¡Cuatro! Lo que haga no falta. ¿Vale? Uh -huh. Siempre. Súper importante. Los uh -huh. ha saca ya criado, Sí, eso es súper... Cailán, sí, eso por supuesto. La salud lo primero. Nosotros podemos esperar... Meraki, qué preciosos, gracias. Kailana, si, si el resultado es, es bueno, pues claro que hay que esperar. Aparte de la ilusión no se puede, el tiempo no te la puede quitar. Raquel, enhorabuena. Jorge, qué ilusión. Tania, vaya toro. Vane, todos machos, wow. Eh, todos machos, los mirlo. Y una hembra negra tricolor. Otra vez empujando, madre mía, tío, sí, crack, tío. Yo, ¿qué? Me llevo a llevarte los cuatro de tu casa Te quiere llevar cuatro perros. Estás es una gozada! ¿Qué pasada de perra? Está? ¡Qué está bien, ¿La, la aprieta? Sí, sí, apretas fuerte está sale ya, ¿eh? Jorge, me esperaba que estábamos terceros Sí, sí, sí, no hay problema A ver, chicos, rápidamente, antes de que para el siguiente ¿Qué color y qué sexo? Yo digo que una hembra... Mirno. Será una hembra tricolor Mira, sí, es tricolor, ya veremos a ver si... Es. ¡Ya está! ¡Ya la tenemos! ¡Mirad! ¡Con la placenta! ¿Vale? Os lo enseño cómo se hace. Se corta aquí, se saca, cogemos la tijera, cortamos de momento para que pueda el cachorro empezar a respirar, lo haremos en el momento que le sacamos de la nariz y frotamos un poco. Como sea, la hembra, <risa> la Una hembra ¡Hola! negro tricolor. ¡Qué fuerte! ¡Hostia, qué fuerte! A ver, cuidado, ¿ves? Está saliendo líquido de la nariz. Bastante. Oh, ¡Cómo mola! Mira, la mancha de la cara. Oh. ¡Dios! O le resale mucho. Dios, es súper bonita la máscara que tiene. Esto tomo por culo ya. ¡Uy, oh, qué bonita es esta! Tiene que llorar para que se saca todo el líquido del pulmón que empiece a respirar, ¿vale? Importante. Dios mío. Muy bien, Tara. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tanto? No. Más no. Vamos a en cuestión de... ¿A qué hora empezado? ¿Cuál? El directo, pues mira, el directo una hora y veinticinco. Hostia puta. En una hora y veinticinco ha sacado cinco cachorros. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Una media de quince, veinte minutos por cachorro. Ya han nacido cinco, sí, qué rapidez. Raquel. Rachel, sí. Ya han nacido cinco. Enhorabuena para los afortunados de hoy. Javi. Xavi López. Tania Moreno, qué crack, Tara. Una tara, una fenómena. Tara campeona. Pablo Dorado. Vale, enhorabuena, qué bonito. Es emocionante. Eh, claro, increíble, estoy emocionada aquí qué campeona, Raquel, corazones, está, madre mía, estoy flipando. Vale, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es cambiar esto, ¿de acuerdo? Y lo que haremos cambiar esto, para que esté todo sequito y bien limpio, ¿vale? Vale. Sí, porque bueno, la he empezado aquí a... A darle, que te cagas, sí, a darle, darle, darle. Qué bonita es. Pero, mira, la hayáis compartido... La puerta de que están ahí. Tu hermano debería de mi porque yo no lo voy Ah, mi padre. Mi padre... Ahora os enseñaremos los cachorros, ¿vale? No os vayáis que os voy a enseñar todos los cachorros eh, y acabamos de puntalizar todo ese directo. Es bonita, esa... eh, ah, eh... ¿Qué te iba a decir? Eh, Jenny, tenemos una manta... Traigo de ahí Una de estas Una y grande, sí, por favor. Porque aquí me parece la que tengo yo aquí risa. es muy pequeña. Está muy pequeña esto de risa. Sí, tráeme una, una grande, por favor. ¿Y luego, David, la perra esta, que hace? ¿Se queda aquí hasta cuándo? Esta perra se queda aquí hasta el destete ya. Del salón no va a salir. Se queda aquí con nosotros. Aquí los cachorros se crían en casa y a nivel familiar. Para que tengan mayor imprinting con los humanos y estar controlados. Calentitos, que no pasen frío o que no pasen calor enviándolos, que la mamá no le falte nada, ni comida, ni bebida, y cualquier cosa que pueda haber, hay que estar encima. Si no se está encima, después pasan desgracias. Ese cachorro que no come, que hay que darle sí, a, mejor que, ayudarlo, a... Claro. que hay que ayudarlo, que hay que darle leche artificial. Esta perra tiene ya eh, los pechos llenos de leche, ¿vale? Y con cinco, perfecto, porque tiene ocho pezones. Por el más, cuando tiene es más de ocho. Sí, hostia, hostia, que tienes que ir ahí controlando. Controlando esto. de que que no mama, porque además que cuanto más medios se hacen, más fuerza tienen y van apartando a los pequeños. En cuanto después nada más hacen flash y quitan al pequeño. Sí, plásticos. sí, totalmente. Voy, ven aquí. A ver, vamos a ver. Aquí. Vamos a revisarlos todos un poquito, que estén bien. este cordón que ha tío. Mi madre me ha por aquí el hilo. ¿no? Bueno, en en, bueno, en principio estos... Es, es increíble que los partos naturales, lo, los colores casi que no se tienen que, que atar, sí. pero en cambio se tienen por y sí. Joder, bueno, porque rique? no lo has chupado a madre, porque tiempo pueden engancharse unos con otros y que se desangren. Esto es una cosa más grande que ¿sí? Vale, a ver. Eh, ¿No hay más grande? No. Las que habían, tu madre las debió cortar porque estaban. Esta, esta. Esta, por el agujero. Bueno, esta está regular. No, vale, bueno, después la miraré. Vale, que vamos a hacer lo siguiente. Esta por la del suelo, que tenemos ahí los cachosos para poder cambiar. ¡Ven aquí, Tara! Ven aquí, Tara. ¡Ven, Tara, ven! ¿Está bien? ¿Sí? Seguro, ¡Tío! lo digo, a ver si se la ha comido eso. ¡Hola! susto me he pegado, tío! ¡Hola! ¿Estás ¡Hola! ¡Cógela! está cogiendo un par de picazas? ¡Sí! <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, bien, bien. Bien. ¿Dónde vienes? Pues de, de Vista y de Vilafranca y de hacemos unos recados. Mira. ¿Está listo? No, espera, espera, está bien. Está hay bien. una cosa de, de Hay un perro de cada cosa. Estamos aquí en el directo de YouTube. Aquí estamos grabando. Eh, la manta, vamos a poner la manta ahí un momento. Imagínate la fuerza que tiene, que la perra se ha levantado, estaba buscando el quinto cachorro pero no lo encontraba, estaba enganchado la teta y que se ha cagado, se ¿Sabes que a alguna le gusta? Sí, sí, qué fuerte. Esto sí que es una casa de criadores, ¿qué no se diga? Vaya. La, la, la... La ¿no? Sí, la, la, la. Muy betala, muy muy bien. Gente me manda vídeos de sus perros, qué mono. Mira, es un cachorrito azul, mira, mira. Una película crea por mí, mira qué caña. Vale, a ver, chicos, voy a enseñar a cachorro por cachorro, ¿vale? Nunca lo había visto, no A ver, os acabo de leer y. Voy a enseñar en un momento los cachorros, ¿vale? Color, ¿sí? Vamos a ver. Más, caro, los azules, o los, creo, son más ¿Son más difíciles? De... Sí, hay menos. Vamos a ver, va a dar... dale like al vídeo, gracias. A ver, vamos a ver. Dale, muy bien. Vamos a ver, aquí. Madre mía, esta sí que está causando creo. Sea, ahora saco la placenta, espérate. No, ahora saco la... el resto de la placenta, sangre. Las tetas del ¿cómo las tiene. ¿Cómo las tiene? Las, las tiene dura. No, no. Ah, que eso es un pezón. Eso es un pezón. Ah, cool. Lo que pasa es que todavía no sale. ¿eh? Bueno, porque ahora todavía está en el calor. Mira aquí sale, sale, sale Sí, leche. en la mayoría sí, sí, sí, tiene, sí. tiene leche porque se las he buscado antes. ¡Dale, ¡Dale! ¡Dale! A ver, os lo voy a enseñar, ¿vale? Macho Macho Esto es un macho, ¿vale? Macho Que no se van de aquí me cojo que si no me voy a liar macho vale de momento aquí los tres azul mirlo vamos se lo mira hembra negro tricolor Hembra negro tricolor, a ver, vamos a ver. A ver, eh, a ver, chicos eh, Os voy a hacer un... Os voy a acercar con la cámara, ¿vale? A ver Voy a acercar para que lo veáis bien Vale, vamos allá A ver, eh, Cinco cachorros Dos hembras, negro tricolor Tres machos Azul Mirlo, la mamá Tara, ha sido una campeona, parto en una hora 25 minutos, eh, la verdad estamos muy contentos, Han, están muy grandes, muy crecidos, parece que tengan ya varios días, ya se enchufan a comer como podéis ver. Eh, bueno, si queréis eh, dejar comentarios aquí abajo, compartir el vídeo Muchas gracias por asistir una vez más a, un, a uno de nuestros directos Ya no sé cuántos partos ya he hecho en directo Y voy a seguir haciéndolo para ser máximo transparente con todos vosotros, ¿vale? Salgan bien o salgan mal las cosas eh, Hasta el momento podemos tocar madera De que todo ha salido bien Y nunca hemos tenido ninguno que haya fallecido eh, Si no seguís el canal, pues seguir el canal, dale a la campanita eh, un fuerte like al vídeo y nos vemos en el próximo directo Hasta luego, amigos